Muy buenas tardes a toda la gente Muy bien que nos acompaña aquí, mire, con el pequeñín de la casa, el Richie. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la Compañía de Teatro Penitenciario. Este es su programa número 10, si no me no, mal recuerdo, nuestro número 10. Ya es, llevamos 10 semanas haciendo este programa. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la Compañía de Teatro Penitenciario. Bienvenidos con el fondo, con el Emanuel, la chica de humo. Estaba yo chavito, tenía yo como 8 años. <risas> No, ya estaba, ya estaba más grande. Pero este. Bienvenidos, muy buenas tardes. Este, bueno, este es su programa, su programa Radiando en Can. Llegó a dar nuestras redes sociales. Estamos en el Face como compañía de Teatro Penitenciario. En el Twitter, arroba teatro pen... Nuestro correo, teatropresión arroba foro Bueno, ustedes te dirán, ¿para qué me da sus redes sociales? Ah, pues porque nosotros nos dedicamos a hacer teatro. Nos vamos a presentar. Nuestra próxima función es el. La primera función de. Intentamos hacer online. Bueno, se va a hacer online. Es el 23 de julio de este mes. Este, con Laura La Espera, bajo la dirección y la Dramaturgia de la con Chile. Si el semáforo no lo permite, posiblemente tengamos algo de aforo presencial en el, en el foro Shakespeare, en el, en el foro principal, en el foro Shakespeare. Este, luego me dicen que no, que no empiece vendiéndoles, pero pues es que es mi chamba, ¿no? Bueno, no es mi chamba, es mi trabajo y me gusta hacerlo, la neta me gusta hacer mi trabajo. Este, va a ser online también, este, si, usted, este, si usted gusta igual, no quiere salir, pues después contactar en, en online, este, pues ahí en el Facebook están todos los datos este, y así nos vamos a ir alternando un jueves la espera, dentro de 15 días las hijas de las SLAN bajo la dirección del maestro pues ya aprovechando el viaje, este el maestro César se está actuando, haciendo una, una actuación especial pues, con nosotros y el, el maestro Luis Montalvo, su servidor y e Ismael Corona, pues estamos ahí, este, pues pegándole duro al machismo en contra del machismo, la verdad, ¿no? Si éramos machistas, sí, la neta, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque, pues, es lo, bueno, lo que yo veía en mi casa, ¿no? Pero, este, ya me metí en el tema, pero, pues, hey, ahí va, ligado a eso, ¿no? Este, y pues hay que cambiar forma, forma de pensar, y de sentir, y de actuar hacia los demás. De verdad, y siempre respetando. A nosotros no le faltamos el respeto a nadie, al contrario, este. Entonces pues no nos metemos con nadie, respetamos a todo el mundo. Este, la vida es así, no, la verdad, este, mucha gente sí, yo he visto que son todavía muchas acciones muy machistas y, y pues sí Sí sí sí, sí cae en la, en la punta ¿no? Pero este la, la vida es así, la verdad, no? Hay gente que pues el 20 le va a caer unos años después y eso Ojalá que sí ¿no? Pero, pero bueno, estábamos viendo Ahorita en estos momentos vienen las lluvias, estamos entre se puede hacer, no se puede hacer, vuelven a cerrar el centro, muchas cosas que han pasado, la matanza en el anexo, la verdad, toda la gente que que a sus familiares por allá, pues, pues nuestro, un saludo, de verdad, y pues de corazón, pues ánimo, delincuencia. Este, pues está cabrón, está cabrón, tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque ahorita la delincuencia se está soltando poco a poco, hay muchos robos. Bueno, yo vivo acá en el sur de la ciudad, aquí en Villagopa, tengo un vecino, es un vareador, ¿no?, de aquí de la entrada, eh, pues anda con lo de los vecinos y todo ¿no? lo de aquí. Y pues sí, se sí, ha habido varios robos, ¿no?, aquí de verdad, este, pues como en todos lados, ¿no? hay que estar atentos. Si un poco ronco la garante, igual si podemos no salir mejor, este, hay que salir a lo, ne a lo necesario nada más. Porque pues, para evitar los problemas hay que seguir acatando las reglas como son. Este, quédate en casa, te invito a que te quedes en casa hay muchas actividades en online ahora la verdad eso, eso, eso viene de moda y pues la compañía de Teto Penitenciario va a, estar, va a entrar en ese, en ese formato eh, a ver cómo nos va, no, yo creo que siente que ven este igual posiblemente más adelante más adelante nos den la oportunidad de, de hacer un, un online, bueno no sé si precisamente online pero con la compañía de Teto Penitenciario Kierno, con Ricardo III esté muy atento, de verdad esté muy atento porque este, estamos agarrando este nuevo formato y pues para qué, para, para mostrarles nuestro trabajo, muchísimas este, ya, ya se iba a dar las gracias <risa> no, una bueno, disculpa, estoy este, me clave con, con la música pero este, ya, ya, le bajé, ya, le bajé mucho, ya le bajé mucho pues aquí estamos aquí estamos desde, transmitiendo desde el sur de la ciudad, un poco nublado a estas horas está un poquito nublado, está, está chido está fresco eh, pues sigue trabajando desde casa, acá en la guitarra yo aquí la tengo, de repente no, no, de, no de repente, la neta no sé, me da miedo, no sé, este, pero ya tengo Pablo pueblo, pueblo, pueblo, carnal, este, ahí estamos, ¿no? Eh, mi hijo también sabe tocar la guitarra, me decían. Javier, Javier, mi, mi papá, mi papá también toca, toca padrísimo la guitarra, la verdad, el Peri, por ahí anda, de Tacuba, el cabrón. <risa> Venga, este, pues, me queda poco tiempo, la verdad, este, estaba yo platicando hace rato con Roberto, con mi hijo, de, porque estaba yo leyendo lo de Kaplan, de David Kaplan de, Se fugó en 1971 de la penitenciaría Después de, pues de Pagar, acabarse casi toda la herencia De su papá, él era Estadounidense, vino a dar por Pues por acá a, Al Black Pal al, al, A Santa Marta y pues Pues de ahí pagó, pagó, pagó Todos lo robaron Como se quería fugar, entonces le prometían El cielo y las estrellas que lo iban a sacar Y no, todos lo robaron, hasta que encontró a alguien que sí Llegó en helicóptero y lo sacó, así como me oye Así, este, busque Le recomiendo el libro, la verdad es Las fugas de Capla. Este, buenísimo La verdad, este, va a ver como Como hay gente que se aprovecha de la situación de los demás Y los demás, pues Con tener dinero, pues Baila el perro, es lo que dicen Bueno, me despido, lee ese libro La verdad es poca madre, está chido, a mí me gustó Este, pues, y tantos más, estaba yo leyendo Pinocho Pero la versión de ese, puta de hace un rato, eh, otra cosa, IPT es súper bilio, super gruñón. Y por algo se encuentra un pedazo de madera, ¿no? Como la vida te va poniendo las cosas en tu camino para que puedas cambiar y reflexionar. No sé, oye, ando así como... Ando relax, la verdad. Muchísimas gracias, mi nombre es Javier Cruz. Ánimo de delincuencia.